Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube de Wii. yo soy David Zuluaga y el día de hoy les vengo a compartir un ¿sabías qué? ¿Sabías que? Desde hace algunos meses existe una nueva ley en Colombia que busca potenciar la educación inclusiva. Así es, es la ley número 2216 del 23 de junio del presente año la cual busca promover la educación inclusiva, el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos del aprendizaje, la cual consta de 12 artículos que decretan que este tipo de educación se debe hacer desde la primera infancia hasta la educación media, tanto en las instituciones públicas como en las privadas, para quienes tengan dificultades asociadas a la capacidad de recibir, procesar, analizar o memorizar información que puedan generar problemas en cosas como la lectura, la escritura o los cálculos aritméticos y por ende en la adecuada adquisición del conocimiento, las habilidades y las destrezas que son propias para un adecuado desempeño en el proceso de crecimiento y desarrollo para la vida. Para esto entonces, el Ministerio de Educación debe dar las orientaciones y lineamientos para que las Secretarías de Educación definan e implementen planes eh, de formación acordes tanto para las necesidades de los educadores como para las necesidades y aprendizajes de los estudiantes que presentan dichas dificultades o trastornos. Adicional a esto... Las entidades territoriales como el Ministerio de Salud y Protección Social en conjunto con las Secretarías de Salud y entidades administradoras de planes de beneficios deben garantizar jornadas eh, de diagnóstico de los trastornos y adecuar un tratamiento clínico si es necesario. Para eso, las Secretarías de Educación deben impulsar estrategias y mecanismos para identificar señales de alerta de estas dificultades o trastornos, para luego instaurar un nuevo tipo de registro de estudiantes dentro del sistema de información de matrícula como una nueva categoría especial y con ello brindar una atención inclusiva y colectiva que promueva una vinculación y permanencia para todos los miembros de la comunidad educativa a la que pertenece el estudiante o los estudiantes que presentan dichas eh, características particulares del aprendizaje, minimizando así las barreras de aprendizaje y participación, eh, haciendo ajustes en materia de metodología, tecnología e infraestructura, en conjunto con cambios en la política institucional, las culturas y las prácticas pedagógicas. Por otro lado, se debe brindar un acompañamiento pedagógico a los padres, cuidadores o asistentes personales de los estudiantes con el objetivo de dar continuidad en los hogares eh, con estas estrategias educativas diseñadas justamente para ellos. Cabe resaltar que mientras la ley no señale una, un organismo o entidad distinta al ICDF o Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, este será o seguirá siendo el responsable de brindar la atención en educación a la primera infancia, que presenten dificultades en el aprendizaje. Eh, todo esto se financiará por el Presupuesto General de la Nación y se cuenta con un tiempo de un año para reglamentar la ley y llevarla a cabo por parte del Ministerio de Educación. Si te gustó este video dale like, compártelo y coméntanos qué tipo de estrategias u oportunidades educativas tuviste y te gustaría que fueran eh, universales o que por lo menos en todo el territorio colombiano. Chao, espero que hayas aprendido.